El ministro de Economía, precisamente el reconocimiento del ministro de Finanzas de América por los logros en materia económica en Bolivia, por supuesto, y en comparativo con el resto de la región. El Financial Times de Londres ha hecho algunas evaluaciones y valoraciones respecto al comportamiento de la economía. Se ha, por ejemplo, analizado el tema de la inflación y el tema de la recuperación económica, y aquello lleva precisamente a este galardón. Hemos invitado al ministro de Economía, a quien agradezco mucho por estar con nosotros. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar en noche sin Tregua. Primero, gran mil felicidades. Ministro de Finanzas de América, ese es el reconocimiento que, eh, que se le ha anunciado, que ha recibido. Muchas gracias, estimado Jorge. Un saludo a todos los televidentes de noche sin Tregua por Cadena A. Efectivamente, es un reconocimiento al pueblo boliviano fundamentalmente yo no lo tomo de manera personal sino como un premio colectivo ¿no? de toda la sociedad boliviana que ha confiado en nuestro modelo económico social comunitario y productivo para reconstruir la economía nacional y es el la pujanza de todos los bolivianos que quieren cada día producir generar valor agregado eh, destinar toda su capacidad a generar riqueza la economía. Creo que eh, es fundamental entender que el pueblo boliviano apoyó al, al binomio Lucho David con un 55% porque confía en que este modelo económico le va a devolver la estabilidad, confianza y lo hemos estado haciendo. Ha sido dos años complejos, complicados, porque después de una crisis tan grande como la que vivió Bolivia, el año 2020, no viste en cuatro décadas, resurgir y volver a reconstruir la economía no ha sido una tarea sencilla. ¿Cuál fue más difícil, el 2021 o el 2022? Bueno, cada año tiene su particularidad. El, 20, el 2022 ha sido un año muy complicado. No Todos los ministros de Economía del mundo y banqueros centrales, el gran dolor de cabeza ha sido la inflación. Aunque también hay objetivos como el mercado laboral, el crecimiento de la economía, pero la principal dificultad ha sido la tasa de inflación, cómo controlar y eso porque muchos de estos países tienen una interesante manera de controlar la inflación, se llama metas de inflación que es un compromiso que hace el banco central o el comité monetario dependiendo de cómo está organizado generalmente los bancos centrales se comprometen, hay un compromiso de tener una determinada tasa de inflación o estar al menos en un de determinado rango y muchos de ellos han visto de manera preocupante salir de esa meta, eh, de ese compromiso y que esto se iba elevando y elevando eh, mes por mes. Obviamente con los perjuicios y la molestia de los, las amas de casa, los consumidores, todo el mundo protestaba porque la misma cantidad de dinero ya no te alcanza para comprar los mismos bienes. Ahora, de abajo hacia arriba, digamos. Eh, Bolivia es el segundo país con menos inflación, el primero es China, luego está Bolivia, con menos inflación. Bolivia es una de las economías con menor inflación, hay algunos países más pequeñitos que tienen una, que son al, unas islas eh, y que tienen de seguro también una inflación baja, pero nosotros hemos visto eh, relevante colocar a Bolivia como una de las inflaciones más bajas del mundo, ¿no? China es la que tiene de seguro la inflación más baja de todo el mundo. Y Bolivia está entre esas eh, economías de inflación más baja de todo el mundo. Muy bien. A ver, ¿qué evaluaciones hace el Financial Times de, de Londres? Eh, ¿Qué aspectos se evalúa? Está claro que uno de ellos es, es eh, inflación. ¿Qué otros tres o cuatro aspectos más se evalúa? Bueno, el tema importante es que la inflación, y eso que lo sepa toda la población boliviana... Es que cuando hay inflación, inflación elevada y progresiva, cuando, y lleva incluso más del 5%, dos dígitos, se genera una suerte de un efecto redistributivo perverso. Los pobres terminan pagando los platos rotos. Los ricos también les molesta, pero tienen recursos. Ese efecto redistributivo negativo que se ha visto en otras economías, con protestas sociales, paros, dimisiones de ministros... En Bolivia hemos sabido de alguna manera eh, eh, racionalizar, eh, buscar la manera de mitigar este, este riesgo y lo hemos subsumido a un control de la inflación. Entonces la pobreza extrema, la pobreza moderada han sido las que de seguro se van a mantener con estas tasas decrecientes, o sea bajando la pobreza extrema y la pobreza moderada. También se ha eh, relevado en la explicación que hace Financial Times y Bankers en que el modelo económico es un modelo heterodoxo porque obviamente se basa en esquemas de proteger a los consumidores con subvenciones a la energía, a los alimentos y que eso ha permitido generar un esquema de estabilidad y también crecimiento y empleo en la economía. Son elementos que han sido valorados respecto a otros modelos que son utilizados en otras economías como son las metas de inflación nosotros no tenemos metas de inflación tenemos un programa fiscal financiero soberano que no atiende a ningún tipo de imposición de ningún organismo internacional y que ha dado estos resultados los resultados en provecho del pueblo la lucha contra la COVID se es ha saludable. evaluado porque a ver eh, de pronto uno, uno entiende que, que la salud eh, no, no, como que no está tan ligada al tema económico pero en esta pandemia se ha dejado muy de manifiesto que el tema salud estaba absolutamente ligado al tema económico medular en el tema económico Sí, eso lo cité yo como un elemento clave justamente en la explicación que hace Financial times nosotros también eh, colocamos como un elemento de certidumbre la gestión que hizo nuestro presidente Luis Arce Catacora al traer las vacunas al traer las pruebas antígeno-nasales y al dotar de presupuesto y recursos a los gobiernos subnacionales para que hubiese una estrategia de atención y lucha contra el COVID-2019, ese elemento de certidumbre que lo dio el gobierno del presidente Luis Arce ha sido fundamental para que la economía se vaya reconstruyendo y que podamos volver a aplicar nuestro modelo económico, social, comunitario productivo que uno de los gestores importantes ha sido nuestro presidente Luis Arce. Muy bien. La revista internacional de Banker es la que ha hecho precisamente en coordinación con el Financial Times de Londres este reconocimiento. Eh, esta revista, esta revista de Banker es eh, miembro del grupo editorial de Financial Times de Londres. Eh, hacen este reconocimiento del Ministro de Finanzas de América al ministro de Economía por estos aspectos que se han mencionado que son varios aspectos por supuesto que se, que se van evaluando quizás uno de los más importantes y que en el mundo entero se está hablando es el relacionado a la inflación y Bolivia es uno de los países con la menor inflación del mundo entero ahora el 2021 con sus características el 2022 con sus características a cuatro días del 2023 ya lo habíamos hablado antes ministro este 2023 tendrá en algunas economías un efecto de recesión, va a haber recesión en algunas economías. ¿2023 para Bolivia? Mira, tú lo has señalado, el 2021 ha tenido sus características ligadas al COVID, el 2022, con algo de ese rezago y con el tema de la guerra Rusia y Ucrania, el 2023 va a haber mucha tensión geopolítica. Nurel Rubini el doctor Catástrofe ha vuelto a señalar que la inflación va a ser un fenómeno más o menos estructural, ya no coyuntural, y que de seguro va a generar en muchas economías, seguir subiendo las tasas de interés, o al menos estas tasas de interés van a ralentizar, van a eh, hacer que los mercados laborales generen mucho desempleo, eh, haya recesión en, en, un, en una cantidad importante de economías. El modelo económico que nosotros vamos aplicando en todo caso, proyecta tener una tasa de inflación controlada, de 3.57 tener una tasa de crecimiento de 4.86 una tasa positiva tener una, un nivel de inversión importante de 4.006 millones de dólares, por lo tanto y un déficit también mucho menor de 7.49% esto significa que la economía boliviana no va a perder el tren, el el, la trayectoria que ha tenido en el 2022 en términos de seguir creciendo, de tener estabilidad y de ir generando un proyecto que ha señalado nuestro presidente Luis Arce de sustituir importaciones con industrialización. Ese es el escenario que tenemos que plantear para la economía boliviana. En este eh, escenario mayor de turbulencia, de incertidumbre y... Eso es una de las fortalezas del modelo económico, social, comunitario, productivo, de, de, de generar elementos de resiliencia ante fenómenos. 2021, un golpe. 2022, otro golpe. 2023, otro golpe. Estamos capeando el temporal y confiamos que el pueblo boliviano eh, está esperanzado en que la economía boliviana va a tener este desrotero de crecimiento. Eh, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, estabilidad de precios, porque confía en las acciones del de equipo económico del gobierno del presidente Luis Arce. Muy bien, te agradezco mucho por haber estado con nosotros, eh, ministro. Eh, felicidades por, esta, por este reconocimiento. Eh, ministro de Finanzas de América, es un reconocimiento de la revista internacional de Banker. Eh, esta revista es miembro del, miembro del grupo editorial de Financial Times de Londres. Gracias. Felicidades. Yo seré agradecido, estimado Jorge. Muchas gracias a... Muchísimas gracias. ...noches sin tregua. Seguimos. Estamos en Noches sin tregua.